Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo a este cuarto domingo de Pascua, domingo el buen pastor. También anoche iniciábamos aquí en nuestra diócesis la gran misión diocesana. Hoy en nuestra parroquia, en cada una de nuestras parroquias, tendremos el envío parroquial para ir a cada uno de los rincones de esta diócesis de Neiva llevando la buena noticia, como buenos pastores, al ejemplo del buen pastor, del único buen pastor, Iremos anunciando la buena noticia de las almas yo quiero invitarlo para que hoy le dé gracias a Dios por su sacerdote, por su párroco Vamos a agradecerle a Dios ese regalo tan grande que es nuestro sacerdote, que es nuestro sacerdote, que es un buen párroco, que es un buen sacerdote Cuánto bien hace aquel sacerdote bueno, cuántas bendiciones, cuántas gracias llegadas a cada uno de nosotros por la mano, por la bendición de ese sacerdote amigo, de ese sacerdote confesor Agradezca a Dios, ese el regalo tan grande Las manos de un sacerdote, a veces no tan santas Son las que hacen posible, hacen presente El cuerpo y la sangre de Jesús Alabado seas mi Señor, amén Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan Capítulo 10, versículos 27 al 30 Mis ovejas escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. No me las arrebatará nadie en mis manos. Mi Padre que me las ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el buen pastor que la vida. Y que la vida eterna en cada una de sus ovejas. Agradecidos con Dios, el buen pastor. Vamos a seguir en esta semana de misión leyendo, orando, cada uno puede aportar y colaborar con su oración, con su aporte económico y sobre todo con su propia vida. Aquí estoy Señor, envíame a mí. El Señor Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, recuerde querido hermano, celebrar la Santa Misa en su parroquia, orar por su párroco, alimentarse el cuerpo y la sangre de Jesús. Afine el oído para escuchar al buen paso. Buen día para todos.